Flor Torrente reveló el motivo para aceptar el bailando. La actriz sorprendió al firmar contrato para estar en el certamen de Showmatch y explicó que la llevó a decir sí esta vez. Si tanto lo estoy sintiendo, hay que hacerlo, manifestó. ¿Araceli González se suma? Florencia Torrente sorprendió a muchos al firmar contrato y ser la primera figura confirmada para el Bailando 2019. Anteriormente la actriz rechazó varias ofertas de la producción de Marcelo Tinelli pero este año cambió y aceptó estar expuesta en la pista más picante de la televisión. Detrás de ese cambio de decisión, hay una emotiva razón y ella misma lo explicó. Mi abuela, Rosa Monteferrario, la mamá de Araceli González, era bailarina y el año pasado falleció. En el último tiempo algo que me conectaba con ella eran las ganas de bailar. Lo venía haciendo desde mucho tiempo antes, como que sentía ganas de bailar. Entonces surgió esto y dije, apóstrofe signo de interrogación abierta ¿por qué no? Si tanto lo estoy sintiendo, hay que hacerlo, manifestó Torrente. Las cosas suceden cuando tienen que suceder, dijo en charla con el programa Apolino Auténtico y agregó. No por algo en particular, pero nunca me lo imaginé, y hoy estoy acá. No sabemos qué va a pasar después. Me guío por la vida con el instinto que siento". ¿Quién no me critica hoy en día? Tranquila, la verdad es que nací en este medio. La crueldad está y existe.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 Si estoy aceptando este juego es porque estoy dispuesta a hacerlo. Creo que estoy lista. Es parte del juego, uno tiene que saber de qué manera llevar las situaciones. La aceptación de Torrente para estar en el programa significó una luz de esperanza para ver, quizás, a Araceli en la misma pista. Sin embargo, Florencia manifestó que las chances son casi nulas.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 Torrente contó que su partener será Ignacio Saraceni, el ex bailarín de Mica Viciconte, y su coach Hernán Alegre.